Hola, hola, Mira pues, como primero para poder inscribirte a la universidad Tienes que efectuar el pago de tu colegiatura Para efectuar el pago de tu colegiatura lo tienes que generar acá Puede que quieras pagar con pago con tarjeta Te manda todas las opciones para poder seleccionar O generar tu formulario en físico Tienes que ir al banco para poder pagar Ok, mira Ahora, cuando ya tengas tu boleta de pago y ya, y ya hayas pagado en cualquiera de los bancos, ¿verdad? Vas a asignar, asignación de cursos. Cuando ya estés aquí, escribís tu número de carnet que te asignaron en la universidad. Cuando ya lo hayas inscrito, te venís y seleccionas el semestre que vas a llevar durante el año. Por Ejemplo, yo voy en el séptimo semestre y durante el año me toca el primer semestre. Y acá del año en el que estás cursando y el número de documento de pago. Este número te va a aparecer aquí como dire y guión a y el número. Y lo escribido a máximo mano. Bueno, ya estás acá, automáticamente te va a tirar. Tu número de teléfono tu dirección de correo electrónico tu residencia y tu departamento tu municipio si dice en otro municipio lo puedes seleccionar aquí y marcar en el municipio que estás residiendo tu código postal y le das en registrar después de eso te va a tirar de eh, las reglas de qué es lo que tienes que hacer en los antecedentes de asignación eh, le es todo a especial de la asignación de las jornadas, la verificación, de todas las secciones y los cursos, después si es la designación, eh, si decía es estudiar alguna designación, o si usted responda una asignación, eso lo van leyendo por páginas, Vamos a... llegamos a lo importante. Esto es muy importante que lo selecciones porque si no te matriculizas a alguna de las carreras no la vas a poder seguir y tienes que ir a secretaría, pero va a ser muy difícil, y mucho problema. Entonces aquí seleccionas y te tira tu horario. Seleccionas, seleccionas. Seleccionas. Seleccionas. Y seleccionas. Yo te aconsejo que cada vez que selecciones cada uno, verifiques. Ok, ahí está, ahora con tu boleta, verifica que estén todos los cursos. Porque si no, ¿vale? Derecho civil lo tengo, derecho mercantil, dos lo tengo, derecho procesal de trabajo, lo tengo, derecho notarial lo tengo, seminario de trabajo de graduación, lo tengo, derecho procesal penal, lo tengo. Ok, ahora le das en asignar cursos. Va, mira, acá ya te tira tu asignación. Ya estás inscrito en la universidad. Y por cualquier cosa, puedes verificar tu estado de cuenta de colegiatura acá. Y el semestre en el que vas. Y la fecha de tu asignación. Y aquí es muy importante que vos imprimas este... este, este, este. Acá es muy importante que vos imprimas este tu por, porque es muy importante que vos lo imprimas porque acá es donde te tira cómo es que te escribiste y todo el proceso que realizaste por cualquier cosa imprímelo imprímelo imprímelo si no lo quieres imprimir solo dale ahí en imprimir, imprimir y lo descargas acá y das en, en, ¿Listo? Guardás ¿No solamente bienvenido, bienvenida a la Universidad Mariano Gálvez.